que los, es, los lugares donde no se debería usar es en temperatura y habilidad de humedad lo que va a generar problemas al momento de uso que tiene, pero el celular ahí está bloqueado entonces esto es diferente a, a, a otro tipo de máscaras, si esto se desbloquea pues, con la cara ¿no? entonces... Este producto, cuando se diseña, va dirigido principalmente a médicos y odontólogos. Pero decidimos que finalmente nuestro público objetivo iba a ser también cualquier persona que se quisiera proteger. Tras de este producto realmente están las historias de médicos, de personas que realmente viven el día a día con mucho riesgo o algunos incluso que ya se han contagiado. Eh, pasamos por 84 configuraciones diferentes. Fue realmente un trabajo muy acelerado de trasnochar, de configurar, de medir. Siempre medíamos presiones de entrada de salida. Y, y yo creo que cuando ya encontramos la mejor configuración, pues fue un gran momento. Pero sobre todo sentimos una gran tranquilidad porque el principio básico de la burbuja, que es presión positiva, se da. ¿Qué se está desarrollando? Sin embargo, digamos, al menos en el lanzamiento nosotros estamos pensando hacer una...